Venga, vamos allá. ¿Sí? Vale, pues después de la sesión animada, divertida de proyectos interesantes, toca la sesión plomazo, en la que Silvia Caparros y yo tenemos que hablar del crowdfunding y de un informe que hemos hecho que lo podéis encontrar en la página de XNet que es un informe que hemos hecho evaluando social y políticamente el, el crowdfunding ahora mismo en el Estado español y en Cataluña, y haciendo una evaluación jurídica de algunos de los principales problemas, o de las formas en que se pueden obstáculos que podemos encontrarnos en el crowdfunding ahora mismo. Voy a ir rápido, porque yo creo que Silvia es la persona que tiene las cosas más interesantes que decir, yo no tengo mucho que decir, pero bueno... Um, Creamos el informe específicamente porque vemos que se ha crecido el número de propuestas de crowdfunding, se empieza a hablar muchísimo de crowdfunding en todas las esferas, vemos que es una de las formas que se propone para financiar la cultura, pero aún así teníamos ciertas dudas o teníamos ciertos problemas con algunas de las matices, algunas de las formas en que se está promoviendo este crowdfunding. Sobre todo cuando se buscaba reemplazar cierta protección pública o ayudas públicas por sistemas de crowdfunding. Entonces queríamos hacer esta investigación desde Exnet para ver cuáles son los principales problemas y cuáles son los obstáculos que nos encontramos. Um, el fenómeno del crowdfunding, como todas sabéis ya, ha tenido un crecimiento inusitado en los últimos años. El informe de crowdfunding industry Report de mayo de 2012... Dice que a nivel mundial se han generado 1,5 billones de dólares en Estados Unidos solo con crowdfunding. Es decir, que la cantidad de dinero que mueve ya es muy importante y por eso mismo también tiene que ser es importante entender dónde estamos y qué tipo de consecuencias puede tener. Para hacer este informe hemos hecho dos tipos de, de, de trabajo. Por un lado, una cosa más empírica de, de entrevistar a plataformas como pueden ser Bercami, Goteo, Lanzanos... Es decir, plataformas que albergan proyectos o proyectos específicos como Norres o, o el Cosmonauta, que son proyectos específicos que se han financiado a través del crowdfunding. Y por último también hemos, fuera del Estado español, hemos entrevistado a Kickstarter, que son él, la plataforma de crowdfunding ya, y los que tienen más experiencia y los que generan más dineros. Entonces nos interesaba mucho tener esa perspectiva casi histórica ya del crowdfunding. Um, así como para... Bueno, todas sabéis ya, y no voy a redundar, que el crowdfunding es lo que llamamos financiación colectiva o distribuida de, de proyectos, y este fenómeno se ha maximizado gracias a las plataformas online, y vemos que hay cuatro tipologías básicas de crowdfunding que, podemos, que nos encontramos ahora mismo en el, en el mundo operando. Esta es la que está basada en participación del capital, es decir, que pretende crear beneficios. Esta, la segunda tenemos una basada en préstamos, es decir, son préstamos que después se devuelven. La tercera, basada en donaciones, son donaciones que no buscan un retorno de ningún tipo, ni físico ni económico. Y, por último, uno basado en recompensas, que es el que predomina ahora mismo en el Estado español. Es decir, que tú haces una pequeña donación y a cambio te dan chapa, póster, um, nombre en el disco, um, entradas para los conciertos, lo que queráis, vamos, cada uno se encuentra ahí lo que le apetece dar. Y este es el que prepondera nuestro español y el que nos estamos fijando un poco más, sobre todo porque este prima sobre otro en el que sí que hay una inversión con, con expectativas de que hay un retorno económico, que nos parece también bastante interesante y que nos interesaría impulsar desde aquí. ¿Qué principales problemas nos encontramos en el crowdfunding en estos momentos? Uno es la escalabilidad, es decir, vemos que el crowdfunding va bien para financiar cierto tipo de proyectos de ciertas dimensiones, pero que no sirve para todo tipo de proyectos. Eso ya implica, por ejemplo, si miramos Kickstarter, en el 2011, por ejemplo, vemos que el 59% de proyectos era entre 1.000 y 10.000 dólares. Es decir, más de la mitad son entre 1.000 y 10.000. Um, de más de un millón de dólares es el 0,03. ¿vale? Entonces, son cantidades muy desproporcionadas. Entonces, en el Estado español los proyectos que tienden a financiarse y además que salen con éxito de las plataformas suelen ser proyectos que buscan entre 3.000 y 15.000 euros. Eso nos dice mucho qué tipo de proyectos van a ser. De hardware, de cine, etcétera, etcétera, tienen muchos más problemas para encontrar financiación a través del crowdfunding. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque... Es... Porque el crowdfunding ahora mismo, sobre todo en el Estado español, depende de rentas que genera desde el trabajo y no desde el capital. Es decir, lo que consigue el crowdfunding son los dineros que le da tu tía, tu hermana, tus amigos, es decir es gente que está trabajando, que tiene un poco de dinero y decide donarlo. Lo que no encontramos ahora mismo en el Estado español son otras fuentes, otros canales de ingreso en el crowdfunding. Es decir, rentas generadas del capital o rentas financieras. Es decir, eso no entra en circulación, que son las grandes rentas que podrían ayudar a que proyectos de más tamaño pudieran llegar a, otro, a, a financiarse a través del crowdfunding. ¿no? Eso limita el tamaño de proyectos. Eso nos... Nos lleva a pensar que también que hay que diseñar un marco jurídico y fiscal que sea más favorable para que esto pueda pasar, que es uno de los problemas que tenemos ahora mismo. Recientemente en Estados Unidos se ha, se ha promovido una nueva, una nueva ley que es el Jump Start of Business Startup Act, conocida como el Jobs Act, que lo que es un marco legislativo que ha aprobado en, en abril de 2012, que lo que permite es que empresas que busquen su financiación a través del crowdfunding puedan tener hasta 500 accionistas antes de estar registradas como empresas que tienen accionistas. ¿vale? Y esto no existe este tipo de legislación ahora mismo no existe en el Estado español. Por eso, después Silvia ahora ahondará un poco más en qué es el accionista y cómo entendemos esa figura dentro de, de este tipo de plataformas. Otro problema muy grande que nos encontramos en el Estado español es que hay un agotamiento de ciertas comunidades. Es decir, al captar recursos de comunidades muy específicas, y no tener capacidad de captar otro tipo de fondos, vemos que son estos amigos, estas familias, etcétera los que están promoviendo y están financiando los proyectos culturales y no están recibiendo rentas por otros lados. Ese desgaste de las comunidades se empieza a ver cuando dos o tres plataformas albergan proyectos que son de gente que conoces. ¿no? Entonces, cuando hemos estado entrevistando a usuarios de plataformas nos decían «no es que hay momentos que ya digo, ostras». Tengo que elegir a cuál es más amigo o cuál me sabe mejor, ¿no? O, o me sabe peor darle un poco de dinero. Porque empieza a haber ya una concurrencia de proyectos similares en las mismas plataformas. Esto también tiene un problema y es que las comunidades, um, en algunos casos, son mucho más grandes. Que tiene que ver, por ejemplo, el caso de la música, que sí que tiene unas comunidades de usuarios más grandes. Pero, por ejemplo, en el hardware libre son comunidades mucho más pequeñas. Eso implica que es mucho más difícil financiar pro proyectos de hardware Versus proyectos que ahora mismo los que más se financian son de música o, o de carácter audiovisual. Es decir, también proyectos con un, un poco más populares, por ponerlo en esos términos, así como para, para caer mal. vamos. <risa> Después tenemos una confusión ahora mismo en las plataformas que están saliendo entre qué es precompra y qué es donación. Um, por ejemplo, hay, hay plataformas ahora, algunas de moda, por ejemplo, que lo que permiten es que si varios usuarios hacen la donación y llegan al mínimo de donantes necesarios, esos usuarios se quedan la, la prenda de ropa confeccionada. Que eso es técnicamente una precompra. Es decir, tú lo que estás es pagando por adelantado un objeto. Pero se siguen inscribiendo dentro marcos de crowdfunding. Y eso jurídicamente también nos pone en situaciones un poco complicadas que habría que, que, habría que, que, que empezar a analizar. Otra cosa que nos encontramos en el crowdfunding y esto está pasando mucho en Estados Unidos, es que las plataformas van hacia técnicamente una precompra que no se considera precompra. Y es, muchas veces es más barato conseguir el objeto a precio antes de mercado a través de las plataformas crowdfunding. Es decir, proyectos que han, que han conseguido muchísima pasta en Kickstarter no son proyectos que necesitaban esa pasta, sino que hacían, por ejemplo, un reloj o un soporte para iPod que permitían que tú, dando una donación más inferior a lo que ibas a tener que pagar en el mercado tuvieras ese mismo objeto. Entonces, están empezando a crecer mucho ese tipo de proyectos basados en producir objetos que puedes comprar, casi precomprar de una forma más barata a precio de mercado, y eso va en detrimento de proyectos que comentaba antes Silvia, pues más experimentales o más procesuales o que no tienen como resultado directo generar un objeto. Entonces, vemos que además de que es difícil financiar grandes proyectos, los que sí que han recibido mucha financiación en Kickstarter, además son proyectos que no necesitan tanta financiación, pero sí que han tenido muchos compradores, ¿vale? Y entonces ahí estamos en una situación también un poco, poco rara. También vemos que hay una polarización de iniciativas y es que es lo que comentaba antes, ¿no? Música audiovisuales tienden a concentrar gran parte de los proyectos que albergan a muchas de estas de estas plataformas Proyectos como de danza, de micropoesía, de etcétera, etcétera, tienen mucha menos repercusión y tienen mucha menos financiación. ¿vale? Entonces vemos que se empieza a polarizar, se generan comunidades muy exclusivas y vemos que el crowdfunding no es capaz de momento de cubrir esa brecha de lo que debe, deberían ser proyectos más uh, marginales, críticos, arriesgados, que ahora mismo no acaban de encontrar todo el, el apoyo que, que, que, que tenían y que sería interesante mencionar. No También vemos que la práctica cultural es muy sectorial, entonces tiende a apoyarse a sí misma dentro del sector en el que estás inscrito, ¿no? entonces como que ahí vemos que se reproduce esta idea de sector dentro de las propias plataformas y entonces eso es como interesante tener en cuenta, sobre todo porque si vemos que hay una cada vez el Estado está retirando las ayudas públicas y está financiando menos ciertos proyectos, si estos tampoco pueden financiarse del crowdfunding, tenemos un pequeño problema de, de quién es competencia financiar la cultura experimental, arriesgada, política, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos un claro problema con el crowdfunding, es que comunidades con escaso acceso a redes ya sea por cuestiones económicas, analfabetismo digital, etcétera, etcétera no tienen participación en estas plataformas, inmigrantes suelen tener problemas de acceso a estas redes, personas mayores, etcétera, etcétera, no están representadas en estas plataformas ahora mismo. Entonces, esa desprotección que, con la retirada del Estado, vemos que se genera este vacío que sería interesante buscar cómo cubrir, que ahora mismo el crowdfunding como herramienta no es capaz, tal y como está la situación actual, de cubrirlo. Con esto yo llevo a las conclusiones parciales y le dejo a… A Silvia un rato el micro. Es verdad que esto es un mecanismo que es solvente, que es capaz de financiar ciertos proyectos, pero que en el marco legislativo actual tiene muchas limitaciones. Y para ahí es donde empezamos las recomendaciones jurídicas. El tamaño de los proyectos no crece y tenemos mucho problema para captar fondos que no sean de directos del trabajo, sino que sean fondos de rentas de capital o financiero. Por otro lado, no existe en el Estado español jurídicamente, de una forma clara, figura del microaccionista. Y es, al carecer de, de, de figura legal, jurídica, nos encontramos que genera un problema en las plataformas que lo quieren impulsar. Esto ha tenido repercusiones en algunas plataformas que se han creado en el Estado español, aún no están en marcha porque es, tienen esta insegu inseguridad jurídica y no quieren aún lanzarse por temor a, a, a meter la pata de una forma considerable. Por otra parte. Muchas de las plataformas con las que hemos hablado nos exigían una ley de mecenazgo y consideraban que si no hubiera una ley de mecenazgo ahora mismo, que entendiera mejor el crowdfunding, esto no podía crecer como fenómeno y efectivamente hemos visto que el Gobierno actual ha desplazado o, o ha pospuesto la ley de mecenazgo, lo cual es un gran problema. Entonces, desde aquí vemos que es un problema que no se, no se ha resuelto. Esto tiene problemas tanto para los donantes que buscan deducciones tributarias, Etcétera, etcétera. Hay proyectos que quieren, tipo empresarial, que quieren recibir el, el dinero de los fondos del crowdfunding y que se ven obligados a pagar cierta tributación que les resta mucho lo que van a recibir al final. ¿no? Entonces ahí tenemos un doble problema. Por último, ah, vemos que hay una exigencia de generar un manual de buenas prácticas, no una guía que ayude tanto a usuarios como a plataformas a entender mejor el fenómeno y creo que sería un futuro ideal empezar a trabajar en eso. Y, sobre todo, hay una necesidad de aclarar qué derechos tienen los usuarios como usuarios, si son precompras, qué tipo de derechos tienen, si son donaciones, qué tipo de derechos tienen y cuál es el marco jurídico ideal y qué tipo de marco necesitamos para que empiecen a entrar otro tipo de fondos en el crowdfunding y no tan solo rentas directas del trabajo. Y ahora Silvia va a incidir en esa segunda parte. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias al Free Culture Forum por la invitación, a Exnet por contar conmigo y a Simona y a Jairian para llamarme para este proyecto de investigación, entre comillas. Eh, lo primero que quería dejar claro y que viniendo hacia aquí iba pensando un poco sobre cómo enfocarlo, todo y que la presentación veis que está hecha, es un resumen de este informe que nos servirá de guía, lo primero que a mí eh, me venía en la cabeza, os iba comentando, y ahora también cuando hablaba Jairo, de hecho he tomado unas notas, es que el derecho, nos guste o no nos guste, y a lo mejor esto pues aquí tampoco tiene mucha aceptación, pero el derecho lo abarca todo y está en todas partes. El derecho es omnipresente, están todas las manifestaciones de nuestra vida, no solamente la económica, sino también la privada, la familiar… El derecho es omnipotente, lo puede todo, porque si no hacemos, eh, cumplimos las normas, estas pueden ser impuestas de una forma coercitiva. Y el derecho también es omnívoro desde un punto de vista fiscal. Hay una eh, devoración de todos nuestros ingresos y nuestros recursos ¿no? por un aparato impositivo que dicta unas leyes fiscales y que, evidentemente, también tiene algo que ver con el crowdfunding. Por tanto, la primera conclusión a la que yo llegaría después de estas tres premisas es que el crowdfunding... ¿Tiene una cierta inseguridad jurídica? Bueno, yo diría que relativa, porque realmente figuras jurídicas existen para aplicar y han existido pues, desde que nació el derecho con el derecho romano. Lo único es que, como siempre sucede, la realidad va más rápida que el derecho y este tiene que adaptarse. Pero, en cualquier caso, existen formas que nosotros podemos utilizar y que, bien negociadas y bien implementadas, pueden dar seguridad jurídica a todos los agentes que intervienen en el crowdfunding. Pero, en definitiva, de lo que se trata es de asegurar al creador o al emprendedor que pueda percibir los fondos, a la plataforma que intermedia y que ayuda... A que realmente no tenga Silvia, Dime. como lo tuyo, además será un poco más difícil. Eh, aquí se mueren para traducir al inglés. Más un lento. pelín más lento, sí, vale, por favor. perfecto. Lo intentaré. Me cuesta, pero lo intentaré. Eh, como os decía, que haya seguridad jurídica para todos los agentes. Para el financiador, que evidentemente quiere de un lado tener la seguridad de que el dinero que está o bien donando o bien prestando o bien eh, poniendo para obtener un rendimiento... Quiere saber que realmente dónde va ese dinero y qué va a pasar, qué retorno va a obtener, si esa es su voluntad. Por otro lado, el emprendedor o el creador, aquí distingo porque el crowdfunding no sirve tanto para proyectos empresariales como para proyectos creativos, culturales o proyectos sociales. Pues ese emprendedor o ese creador tiene que saber también cómo va a recibir esos fondos y qué consecuencias jurídicas puede tener, especialmente si hay consecuencias fiscales. Y por último, os decía, las plataformas bueno, pues que están realizando, están llevando a cabo una labor muy importante, sin las cuales sería imposible que sepan también que no tienen que asumir ningún tipo de responsabilidad por los actos que realizan de captación de fondos y puesta a disposición de los eh, destinatarios de los mismos. Por tanto crowdfunding, todas las modalidades que ha comentado Jairen tienen una figura jurídica que nosotros podemos aplicar y vamos a ver en el sistema actual de nuestro ordenamiento jurídico en el Estado español y en este caso también en Cataluña, cuáles son estas figuras jurídicas. Vamos a hacer un pequeño repaso de las características mercantiles o civiles y un poquito de hincapié en las cuestiones fiscales. Eh, hablaremos también un poco de la normativa que aplica a los prestadores eh, de las plataformas, a las plataformas eh, de crowdfunding, que hemos denominado los eh, PCF. Y después también eh, veremos, pasaremos muy por encima con lo que es el proyecto de ley de emprendedores, que como decía Jaron, ha quedado un poco en el olvido después pues bueno, de ha vencido Mark, Merkel digamos en este caso y el Gobierno ha dejado esto para un, una etapa muy posterior. Y por último, una serie de recomendaciones a modo de colofón o de conclusiones para que se pueda iniciar el debate, si os parece. Por tanto, empezamos. Comentaba eh, Jaron, según los tipos de crowdfunding que estamos viendo y esto no solamente, en, eh, no solamente sucede en el Estado español y en Cataluña, sino que sucede a nivel mundial y en toda Europa eh, incluido, hay dos tipos de crowdfunding básicamente. Uno más desarrollado, que es el crowdfunding que yo he denominado no lucrativo. Ojo con esta terminología, es una terminología que yo he puesto para hacerlo más entendible y es no lucrativo desde el punto de vista del que financia, es decir, no voy a buscar ningún lucro. Si nosotros trasladamos esta eh, terminología al mundo jurídico, no lucrativo no es exactamente lo que quiere decir una donación, pues, puesto que una donación es precisamente un negocio lucrativo, en el sentido del que el que obtiene el dinero obtiene un lucro sin haber hecho nada. ¿de acuerdo? Por tanto, no lucrativo o lucrativo siempre hablaremos desde el punto de vista del financiador. No sé si voy muy rápida, ¿no? ¿Todavía? Bueno, ya me haréis parar, más o menos, vale. Dentro del fenómeno no lucrativo del crowdfunding, tenemos las donaciones, el crowdfunding con recompensa, el pin, la camiseta, eh, tu nombre en los créditos, y la precompra, compraventa, que lo he puesto como no lucrativo por oposición al crowdfunding que realmente está buscando intereses o dividendos, pero que podríamos situarlo como un intermedio, es decir, como un punto dos, y el crowdfunding con retorno sería el tercero. Vamos a ver el primero de ellos. Dentro del crowdfunding con retorno, que yo he llamado lucrativo, porque el financiador, el que va a aportar sus capitales, lo que pretende es un retorno económico financiero claro, que puede ser vía intereses, puede ser vía rentas, puede ser vía dividendos. No lucrativo, las donaciones. Lo primero que tenemos que tener claro es que una donación es un acto de liberalidad, un acto de generosidad, podríamos decir. Y que solamente obliga, una vez el donatario ha dicho que la acepta. ¿De acuerdo? Aquí las plataformas tienen un papel importante también en cuanto a la regulación. Las donaciones están reguladas, tienen todo su sistema dentro del Código Civil y es igual en todo el Estado español. Con lo cual, para ver los requisitos de las mismas, es una normativa que cualquier abogado conoce, cualquier asesor conoce y que va a ser muy fácil que os diga cómo funcionan. Lo que es importante al respecto de las donaciones, porque a veces nos da la sensación, y esto es algo que hemos visto con Jaron al hacer la investigación, es que algunos de los intervinientes en los crowdfunding, los agentes intervinientes, no tenían claro que la donación, al ser un acto jurídico como la mayoría, y aquí hago referencia al derecho como omnívoro que os comentaba al principio, pues es un acto jurídico sujeto a tributación. Y esa tributación no grava a la persona que da la donación, sino que la grava al que lo recibe. ¿De acuerdo? Al donatario, al que llamamos donatario. Al donatario, persona física. Es decir, no una compañía, no una entidad sin ánimo de lucro. ¿eh? Yo, por ejemplo, quiero sacar una obra literaria, eh, voy a buscar crowdfunding, pues si recibo eh, ingresos vía una plataforma, pues voy a tener que pagar por el impuesto de donaciones. Este impuesto, el impuesto de donaciones que tiene una regulación estatal, eh, también tiene, eh, es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. ¿Qué significa esto? Que ellas tienen cierta capacidad normativa y que, por tanto, pueden intervenir en mejorar la fiscalidad de estas herramientas de financiación. ¿Sí? ¿En qué tienen esta capacidad normativa? Pues en aplicar reducciones, en aplicar deducciones, en fijar un tipo superior o inferior, es decir, elementos que van a determinar, a lo mejor, en un momento determinado, que el donatario pueda incluso desplazar lo que sería su residencia, si realmente tiene que llevar a cabo una donación, se si tienen que llevar a cabo donaciones muy importantes. Y, por otro lado, estas donaciones, eh, que os digo que tienen una tributación especial, cuando sean donaciones en el marco de la ley del mecenazgo, sí que son unas donaciones con incentivos fiscales importantes, que ahora también vamos a ver. ¿Cuál es esta fiscalidad, grosso modo? Para la persona física, que es el que está grabado por el impuesto de sucesiones y donaciones, donaciones a nuestros efectos, tributará según la escala del Estado o de la comunidad autónoma si es que ha aceptado la cesión de este impuesto. Puede ser que alguna comunidad autónoma pues no, no tenga esta capacidad normativa porque ha decidido no ejercer esta competencia que, de hecho, tienen... Eh, Atribuida. Por tanto, es muy importante siempre ver en qué comunidad autónoma estamos y cómo ha hecho uso de sus, de sus competencias, de sus capacidades normativas. En segundo lugar, tendremos que ver siempre los parámetros que, tiene, que se tienen en cuenta para acabar de determinar este impuesto. Pues Normalmente, estos parámetros vemos que nos dejan escaso margen para escapar de la aplicación del impuesto, porque lo que se tiene en cuenta es el importe de la donación, que tributa de cero hacia el último, el último euro de los mismos, los tramos van de 0 a 50.000, de 50.000 y en adelante, etcétera, etcétera. Las reducciones que se pueden aplicar, que normalmente lo que las reducciones se aplican por razón de parentesco, porque el tipo de la donación que se realiza es pues para acceder a un negocio familiar, para la adquisición de la vivienda propia, eh, para, eh, os he dicho, la herencia, para adquisición de vivienda entre familiares, es decir... No existen realmente exenciones que supongan un incentivo fiscal para uh, la que se realiza de extraños, que es lo que normalmente pasa en el crowdfunding, pues en una plataforma de crowdfunding, aparte de que tus amigos y de que tus familiares puedan poner dinero, evidentemente lo que se intenta es conseguir el máximo número de financiadores y no los vas a conocer y aunque los conozcas no son tu familia pues. Tú tendrás que tributar por todas estas donaciones. De hecho, hemos puesto un ejemplo de cuál puede ser el cuantum de esta tributación en el informe. Por ejemplo, para una recepción de una cantidad de 60.000 euros aquí en Cataluña, creo que salían unos 7.000, 8.000 euros y si la donación se hacía en Andalucía, pues me parece que salía 9.000 y pico. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo muy plano, porque aquí no, tiene, no tenemos en cuenta si el que te está donando es un familiar, si tienes alguna reducción o no. Pero en principio, a priori, no existen reducciones aplicables a las donaciones en las que consiste el crowdfunding. Tenemos esto consideramos que es importante eh, tenerlo muy en cuenta. También es verdad que la capacidad en este caso de poder entrar a averiguar las donaciones que uno ha percibido... Puede ser ciertamente relativa. Cuando estamos hablando de proyectos muy pequeños y los ingresos que se pueden realizar son también pequeños, pero a partir de determinadas cantidades esto llama mucho la atención. Y estas donaciones se tienen que declarar una por una y se tienen que declarar en el plazo de 30 días. ¿De acuerdo? O sea, y a partir de ahí estamos incumpliendo la norma, pueden haber es una infracción, por tanto puede haber sanción y además de sanción puede haber interés. Eh, en cuanto a la persona jurídica, evidentemente, si el que va a desarrollar este proyecto, sea empresarial, social o sea eh, cultural, es una persona jurídica, aquí no está sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Lo que está es que tributará por la misma, pero dentro de su impuesto habitual de eh, sociedades. De acuerdo a los tipos que tribute, pues si está al 20, si está al 30, al 35, o sea, integrará esa cantidad que ha percibido por donación y tributará una vez al año cuando haga el impuesto eh, de sociedades, a diferencia de la persona física que tiene este impuesto especial. Esta tributación en el impuesto de sociedades de la persona jurídica, cuando esta sea una entidad sin ánimo de lucro, no se aplica, de acuerdo, porque aquí sí que existe una, exen una exención. ¿Qué son entidades sin ánimo de lucro? Pues eso he puesto aquí, he intentado evitar las referencias normativas a códigos, leyes, etcétera con numeraciones y fechas, porque me parece muy aburrido y ya es suficientemente aburrido la parte que me ha tocado. Pero eh, si alguien está interesado, pues os puedo dar los artículos, la legislación, con pies de páginas, todo esto lo tenéis dentro de lo que es el informe preparado, está mucho más detallado. Pues como os decía, ¿qué se considera una entidad sin ánimo de lucro? Está definida dentro de la propia legislación y son... Fundaciones, asociaciones de utilidad pública, las ONGs, federaciones deportivas estatales y de las comunidades autónomas que estén integradas en las estatales, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español. ¿Qué sucede con estos entes? Pues las donas, este, estos entes, siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo tercero, que aquí os he puesto los más llamativos, como puede ser que el destino de sus ingresos, el, 60, el 70% de sus ingresos se destine a este tipo de proyectos de interés eh, general, que es la finalidad que deben de tener, que no tengan actividades eh, de explotación económica y que los cargos no sean remunerados. Hay otras obligaciones de transparencia económica, etcétera, etcétera. Pues siempre y cuando se cumplan estos requisitos, tendrán una exención sobre las rentas obtenidas por donaciones, es decir, que ese impuesto que se paga de sociedades cuando es una persona jurídica o ese impuesto de donaciones que paga una persona física no se tiene que pagar en el caso de una entidad eh, que sea considerada sin ánimo de lucro. Además de la exención directa sobre las donaciones y donativos, hay otros incentivos fiscales muy interesantes, como son eh, la exención de rentas de determinadas explotaciones, cuando lo que se lleven a cabo sean... Eh, Determinadas representaciones musicales, teatrales, circenses, la exención de las pusualías municipales y otras. Es decir, hay un tratamiento muy diferenciado para el mundo del crowdfunding en función de quién sea el perceptor de estas rentas. Pero también el donante tiene una fiscalidad. No solamente el que recibe los fondos, el donante es el que da el dinero, el que hace el acto de liberalidad. Lo que me interesa resaltar eh, desde la perspectiva del donante es que por el hecho de dar dinero no va a tener ninguna reducción en sus impuestos, ¿de acuerdo? Ni en el impuesto de sociedades por parte de las personas ju físicas eh, jurídicas, perdonad, ni en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Solo tendrá un eh, atractivo fiscal la donación que realicen a favor de entidades sin ánimo de lucro. Por tanto, esto es totalmente desenciteador de lo que es el crowdfunding, porque si yo me voy a comprometer a entregar determinadas cantidades de dinero, evidentemente, si estamos hablando de plataformas donde las los ingresos son 25 euros, 50 euros, 100 euros, pues aquí a lo mejor no tiene tanta importancia que me lo pueda deducir o no me lo pueda deducir, pero cuando estoy hablando de otro tipo de cantidades no estaría de más que tanto el Estado español o en las comunidades autónomas que tengan capacidad normativa al respecto, pues pudieran aplicar algún tipo de deducción que favoreciera este tipo de financiación, que por otro lado hemos de considerar que muchas veces se acude al crowdfunding porque no estamos en los supuestos de financiación o bien de subvenciones o bien simplemente de empresas que se dedican a financiar con retorno. Por tanto, eh, desde aquí hemos de hacer un llamamiento y así lo haremos también en las conclusiones finales a que realmente se pongan las pilas desde los estamentos públicos para ayudar a este tipo de actividades y más sobre todo en un momento en el que no existe financiación ni bancaria ni estatal. Como os decía, la consideración que tiene este crowdfunding uh, cuando sea uh, dinero es una pérdida patrimonial que no va a ser deducible, salvo que sea una donación en el marco de la ley de vencenazgo que sí que tendrá una reducción del 25% de la cantidad donada cuando hablemos de personas físicas como donantes con el límite del 10% y del 35% en el impuesto de sociedades de la persona jurídica con el límite del 10%. Pero en este caso... La persona jurídica tiene eh, años sucesivos para poderse aplicar la desgrabación que no se pudo aplicar en el primer ejercicio de la donación, o sea que sale más favorecida. El crowdfunding con recompensa. El crowdfunding con recompensa, como comentábamos y decía ya bien Jaron, tenemos que distinguir un poco qué es esa recompensa. Cuando esa recompensa no sea sustancial desde un punto de vista económico, ponemos aquí unos ejemplos, PIN, aparición en créditos, una carta de agradecimiento, etcétera, pues no deja de ser una donación que recibes un regalo. Pero, ¿qué pasa cuando ese crowdfunding, esa recompensa, es un objeto, es un servicio? ¿De acuerdo? En realidad se está llevando a cabo una actividad económica de compra de un bien o de compra de un servicio y, por tanto, tiene que dar sujeta. Por un lado, el emprendedor a las obligaciones formales a las que están sujetas cualquier eh, actividad económica, sea realizada por una persona física o por una persona jurídica, y por otro lado, pues probablemente estará sujeta a IVA. ¿de acuerdo? Nos encontramos con algunas eh, plataformas que esto no lo tienen en cuenta y entonces, evidentemente, aquí pueden haber de nuevo consecuencias fiscales. ¿eh? No se trata de espantar a nadie, se trata de tener esto en la recámara y, y, y darle un vistazo cuando queramos hacer una plataforma o cuando queramos ir a buscar esta financiación. ¿Bien? También será muy importante siempre en el tema de la precompra, y esto lo veremos un poco más después, eh, que aquí siempre estamos hablando de prestadores de servicios de la información, de contratación electrónica, crowdfunding, básicamente la financiación en masa eh, se desarrolla toda online. Entonces, aquí también hay la aplicación de un ordenamiento jurídico muy preciso que también se va a tener que aplicar muy especialmente en las precompras o compras de bienes y servicios, por cuanto están consideradas contratación electrónica con requisitos eh, propios, aparte de los que existen en el ordenamiento jurídico. Crowdfunding con retorno aquí un poco el análisis que hicimos era eh, partiendo de lo que es el sistema jurídico el ordenamiento jurídico que existe en el estado español y por tanto también en cataluña eh, en esta materia mirar un poco aquellas eh, estructuras jurídicas que permitieran de un lado el fenómeno de la masificación desde el punto de vista de los ingresos me estoy pasando la raya ah, y el entorno online eh, por tanto teníamos que tener en cuenta que fueran mecanismos ágiles y fáciles de implementar lo que supone que no tenga demasiadas formalidades y, por otro lado, siempre garantizando, en la medida de lo posible, la seguridad jurídica. Las figuras jurídicas, las llamo preexistentes, es decir, que siempre hemos tenido aquí a la mano de todos nosotros, son las sociedades de capital, anónima, limita, comanditaria, vale, los préstamos, la comunidad de bienes y la cuenta en participación. Eh, sociedades de capital, de entrada os lo, lo pone en el informe, están descartadas porque las sociedades de capital tienen un mecanismo para su constitución y para cualquier cambio que realice lo mismo que requiere la forma pública, es decir, la presencia entre notario. Por tanto, el crowdfunding en una sociedad de capital no tiene sentido, salvo que sea una sociedad ya constituida que solamente acude al mecanismo de eh, financiación. Y así y todo no es recomendable por la regulación ultraformalista y burocrática y porque además no casa muy bien con lo que son proyectos de duración definida. Es decir, si yo quiero financiar la creación de una obra audiovisual o quiero un proyecto social concreto, eh, que es un producto específico en un momento dado, la sociedad lo que tiene es vocación indefinida para actuar en el tráfico económico y por tanto no se adapta bien. Si bien veremos que para determinados proyectos en un grado de madurez eh, un poco más avanzado, las sociedades de capital, con una regulación específica que tiene que venir, pueden ser muy útiles. Así pues, lo que hicimos es mirar el lado de los contratos. Es decir, escogimos unas figuras jurídicas que tuvieran regulación típica, es decir, que yo ya tuviera un marco en la legislación española del Estado español, donde acudir y mirar cómo funcionan, que también me permitieran la libertad de pactos para poderlo adoptar adaptar a cada mecanismo concreto de financiación, que no requirieran la forma pública para que pudiera hacerse online y que tuvieran un cuerpo legislativo amplio y protector de todos los agentes. Y aquí he supuesto un poco la legislación que luego volveremos a ver. Inconvenientes de estos contratos es que no existe la publicidad que tienen las sociedades de capital, no existe un supervisor, sino que al final el incumplimiento o no incumplimiento tiene que ser reclamado por cada parte y, por tanto, no existe un control de legalidad, Ex-ante, que es lo que tienen las sociedades de capital, cuando tú llevas una escritura a de depositar un registro mercantil, pues de entrada el registrador y el notario ya te van a decir si esto se está de acuerdo o no con la legislación vigente. Y esto aquí no existe. Estas tres figuras, voy a ir rápido, eh, tienen su propia regulación en el Código Civil y también en el Código de Comercio cuando se consideran operaciones mercantiles, que básicamente serán las que vais a tener que aplicar en las plataformas de crowdfunding. Eh, en el préstamo, la característica principal será la entrega de dinero para su devolución posterior y aquí, ¿dónde estaría el retorno? Pues en el interés que se pacte. de acuerdo. Eh, tiene una fiscalidad que también tenéis que tener en cuenta desde los dos puntos de vista, tanto para el que hace el préstamo como para el que lo recibe. Y os he puesto aquí un ejemplo de clausulado, es decir, cláusulas que a mí me han parecido que deberían de constar en los contratos de préstamo que se formalicen online en las plataformas de crowdfunding. Todo lo tenéis amplio, amplia, ampliamente desarrollado en el informe. Comunidad de bienes. Es otro mecanismo que se puede utilizar. Siempre tendremos que tener en cuenta cuál es ese objeto del emprendedor que quiere llevar a cabo esa actividad, ese proyecto, esa obra, esa iniciativa, para acabar determinando si me interesa un préstamo, o una comunidad de bienes o el siguiente mecanismo. Eh, desde mi punto de vista, la comunidad de bienes mmm, tiene una cuestión positiva, que es la vinculación del patrimonio al proyecto, pero si lo que vamos a financiar con una comunidad de bienes es una obra que pueda ser susceptible de protección por derechos de autor, hay que dejar las reglas muy claras del juego porque los financiadores podrían llegar a ser considerados autores y podrían tener determinadas capacidades de decisión en el proyecto de creación. El riesgo que tiene principal es que es una responsabilidad solidaria, es decir, todos los comuneros responden eh, frente a terceros de, eh, de la bueno de, de, que, de que exista un riesgo, o una responsabilidad a futuro, aunque también se puede regular. Y la, eh, os pongo aquí el clausulado, también lo tenéis en el informe, y los inconvenientes los que os acabo de comentar. La cuenta en participación, a mí es un contrato que me gustó mucho, eh, era obsoleto, se dejó de existir, de utilizar básicamente, y a raíz de las dificultades de financiación bancaria, de la imposibilidad de acudir a mecanismos de financiación como los Business Angels, de la cortada de subvenciones y de ayudas por todos lados, de la falta de incentivos fiscales, se ha vuelto a poner muy de moda. La verdad es que se puso de moda mucho con el tema inmobiliario, pero bueno, tiene una aplicación muy clara también a lo que son las plataformas de crowdfunding. Y lo que está muy bien es que las aportaciones que se realizan entran en la propiedad del gestor y él es el que decide sobre las mismas. Su fiscalidad es como los préstamos. Por último, hacer una referencia a lo que son la normativa que, que regula las... Eh... Las plataformas de crowdfunding tenéis que tener en cuenta que están en un entorno online se consideran prestadores de servicios de la, de la sociedad de información y tienen legislación específica en la ley de servicios de la sociedad de información y de la contratación electrónica, aparte de otra legislación que aquí os eh, he reseñado. Hay un proyecto de ley de emprendedores que, como os he dicho, ha quedado en un cajón y ni siquiera está previsto para ser debatido en las medidas del segundo semestre de, del Gobierno, pese a la promesa electoral que hizo el Gobierno del PP. Eh, es cierto que es un, es un proyecto que he revisado, queda corto, es insuficiente, pero es una buena iniciativa y, como todo, habrá que estar al debate parlamentario. Y como consideraciones finales, lo que me gustaría dejar claro es la idea de que puede existir seguridad jurídica, hay que adaptar los modelos existentes a cada plataforma… Hay que tener mucho cuidado con la fiscalidad de cada uno y, sobre todo, hay que forzar para que desde los estamentos oficiales, tanto de nuestra comunidad como por parte del Estado, existan mecanismos, incentivos, estímulos fiscales, no solamente a proyectos de las entidades de sin ánimo de lucro, sino a los emprendedores que están intentando iniciar una nueva aventura. Lo siento por el rollo. Preguntas. Hola, eh, tenía sobre todo dos, dos dudas, creo que la parte jurídica es como incuestionable, o sea que está súper afinada, pero me preocupan dos cuestiones. Eh, la primera es que en el informe se hacen bastantes referencias a la cuestión entre el crowdfunding y el dinero público, pero luego eso o la, a la gestión pública, ¿no? eh, pero luego eso no está muy desarrollado en el propio informe y creo que sería interesante, si no en la charla, a través de algún mecanismo de trabajo que se pudiera seguir trabajando sobre, sobre eso, que creo que excede un poco el hecho en, eh, el hecho en sí de tener una legislación, es decir, eh, la relación entre crowdfunding y gestión de presupuestos, eh, me parece que, que es interesante y está apuntada en el informe, pero luego no está desarrollada demasiado, entonces me gustaría también que si Jeyron puede avanzar, si habéis estado dándole vueltas a esto, como comentar alguna cosa. Y luego, por otro lado, cuando se habla de, las, eh, eh, de la evidencia ¿no? de que toda la financiación viene de las rentas del trabajo y no de rentas del capital o, de rentas, o, de, o del capital financiero, eh, creo que ahí hay dos cuestiones que merece la pena también darle vueltas. Por un lado, en lo que tiene que ver con las rentas del capital, hay una serie de proyectos. Algunos de los proyectos de, de crowdfunding eh, generan beneficios una vez, han, eh, una vez se han desarrollado gracias al crowdfunding. ...creo que podría ser interesante empezar a trabajar en la idea de que esos beneficios... ...tienen que tener algún tipo de retorno a otros posibles proyectos de crowdfunding... ...o a las plataformas en las que se han ido, se han ido desarrollando. Y en cuanto a la cuestión financiera, me parece que, no es, eh, que es muy interesante que se introduzca... ...que hay eh, como una dimensión de la economía financiera que no tiene vuelta atrás, digamos... ...en términos económicos y que por tanto tiene que estar encima de la mesa... ...pero creo que tenemos que pensar muy bien y muy fino qué normas colectivas nos damos... Eh, ...para esa cuestión financiera porque si no puede diferenciarse muy poco de las dinámicas de especulación del capital riesgo eh, que ya conocemos ¿no? y que creo que están como un poco en contra de cierta de la filosofía que hay en el, en el crowdfunding. No digo que esto sea algo que, que tenga que resolver el informe hoy, sería suicida, pero creo que son como líneas que merece la pena trabajar y que creo que, que, que están apuntadas en el informe y quería saber si, si habéis estado dándoles vueltas o cómo podríamos desarrollarlas o pensarlas. Pues efectivamente, y debido a la precipitación con la que estamos hoy con el día que estamos todos con prisa, lo que no hemos explicado es que este es un informe en beta, que además lo indica, y que eventos como este mismo o el correo electrónico estamos también buscando pues comentarios, modificaciones, etcétera, etcétera. De hecho, me encantaría tener después un ratillo la conversación contigo y trabajarlo un poco este tema, puesto que obviamente hemos intentado cubrir un espectro de, de asuntos, pero algunos se nos han quedado seguramente fuera. Entonces, ahí es un tema que tenemos que, que incluir y está perfecto que lo hayas señalado. Yo quería, a propósito de esto, explicar un poco algunas cosas del, del por qué hemos hecho este informe y todo eso. Eh, a ver, hay varios aspectos. Primero, hay un aspecto que vemos que, como hemos estado explicando, que vemos que, la, que todo esto está en los hombros de las comunidades y que las comunidades no pueden más. Por el otro lado, nosotros pensamos que eh, esto es un hackeo interesante dentro del capitalismo y que entonces, ciertamente, bajo unas reglas que debemos eh, plantearnos, pero sí que para nosotros es interesante hackear eh, la idea también de recibir in inversiones de inversiones normales, no, no hasta con malas intenciones en proyectos con buenas intenciones o no, en el sentido que esto es abierto, entonces si esto luego va para malas intenciones ya sabemos cómo va esto, pero que sí que es interesante poder captar eh, inversiones para trasladarlas a otros lugares, que es un poco lo que nosotros hacemos con, con XNET, y que también es importante que, eh, y en esto se están interesando mucho, que las instituciones públicas que hasta ahora se ocupaban de apoyar proyectos culturales, etcétera, y que ahora se están rajando y lo están abandonando, eh, se vean forzadas a participar también de estos proyectos también mmm, como forma de control, etcétera, etcétera, porque la financiación pública de cultura no es que se va a acabar, sino que va a derivar a todo un tipo de cultura que no es la cultura que, que nos interese. Entonces, evidentemente esto está lleno de contradicciones eh, porque vivimos en un sistema que es el que es, pero sí que hay intención de abrir desde XNet de plantear abrir al mal y cómo hacerlo de una manera que sea beneficioso para el bien. Entonces, el, el informe concretamente quiere eh, quiere tocar tres líneas respecto a los reformadores políticos. Por ejemplo, eh, bueno, hay, aquí particularmente en Cataluña está muy vivo el tema de las autonomías, etcétera, etcétera, y la respuesta normalmente cuando hablamos con los políticos respecto al crowdfunding es de decir. No es competencia. Lo que ha relevado Silvia es que hay unas competencias de reducciones de impuestos que sí que son de las autonomía. Entonces, el informe a nosotros, por ejemplo, nos sirve para ir a la generalidad y decir, sí, sí que tenéis competencia. Reducción de impuesto drástico a cualquiera que invierta o que participe en crowdfunding, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, también lo puede usar el mal, pero lo podemos usar desde el bien. Luego, la, la Comisión Europea, antes que lo publicásemos, ya nos estaba pidiendo el informe, están muy interesados y es muy importante que hayan presiones desde desde europa y entonces esto está teniendo una cierta eficacia y luego a nivel de estado la ley de mecenazgo eh, tenemos el estado que tenemos pero estaba... Eh, porque al mal le interesa mucho también la, la, la ley de mecenazgo entonces a nosotros nos interesa eh, como lo tenía en el programa electoral decir bueno aquí tenemos un informe aquí qué pasa eh, en, en fin que ...que está muy bien eh, si podemos luego hablar y matizar y abrir quizás un, un, un, un tema alrededor de esto... ...pero un poco la, el informe quiere sí empujar a una idea de accionariado con retorno social... ...pero de accionariado con lo que en este contexto implica. A ver, eh, precisamente sobre esto que decías del tema del accionariado y, y tal... Yo últimamente me estoy encontrando mucha gente que eh, busca como soluciones para hacer proyectos con diferente gente, pero que sean como proyectos independientes. entonces Las formas societarias existentes son muy, son muy fijas. ¿no? Entonces no te dejan hacer eh, movimientos de este tipo. Es decir, llevar proyectos entre diferentes personas que no necesariamente forman una sociedad. Y yo creo que el, el, el, el, el problema del crowdfunding en cuanto a crowdfunding de, de, de inversión, por decirlo de alguna manera, también se, se encuentra un poco, un poco ahí. Y bueno, luego quería, no sé si hay gente de plataformas de crowdfunding, pero también quería saber cuál es el, hasta, hasta qué punto les preocupa todo este tema, porque en realidad, uh, si bien el, parte de los problemas jurídicos deberían cargar sobre el promotor de los proyectos, es posible que algún día vengan a pedirles explicaciones a a las plataformas y bueno solamente eh, yo como vamos mal simplemente si queréis como un comentario ya que después vaya a seguir eh, tratando el tema habéis nombrado eh, los dos la ley de mecenazgo y yo lo que quería abrir eh, de nuevo un poco en plan abogado del diablo es si cómo nos planteamos la idea de que las leyes de mecenazgo puedan suponer básicamente bueno, y un poco la línea que os preocupa de la financiación pública, una especie de evasión de impuestos de alguna manera eh, que se revierte a través de estas financiaciones para conseguir eh, beneficios fiscales. Simplemente, si esa vía puede ser peligrosa, por ejemplo, yo también desde un poco el desconocimiento me, me parece como que la vía filantrópica, así más estadounidense, en muchos casos ha derivado en unas exenciones casi del 100%, de una forma de los beneficios, no declararlo, no sé, me preocupa ese tema, por pues si queréis que lo toquemos. Quería decir también que hay el, el taller, o sea, que esto es muy amplio, porque esto es un debate y es importante que lo hagamos, que quizá no son respuestas y preguntas, y, y que los talleres que hacemos cada día al final del, del, del día, a las ocho eh, habrá un taller también sobre este tema, porque, eso, ¿hay, ¿hay otras preguntas o cuestiones? Breve, eh, me, me da la sensación de que justamente la idea es importante es pensar cuál es el papel de determinados actores en las plataformas. Es decir, el gobierno, por algún comentario que, que he tenido, se plantea participar de determinados gobiernos en determinados municipios pequeños, se están planteando participar de las plataformas, pero no como financiadores, sino como receptores del financiamiento. No, no, y es verdad, eh, no, no es broma, aunque lo parezca. Además, pero, de los por lo tanto. Creo que es import... Creo que... y, y otra cosa, otras personas que se están planteando también participar de estas plataformas son empresas del ámbito de la industria cultural que ven también la posibilidad de participar nuevamente como receptores, pero incluso porque entienden que es un lugar donde de alguna manera los usuarios pueden decidir qué es lo que estas empresas deberían producir en el ámbito ¿no? del cine, de las artes escénicas. Por lo tanto, me parece que es interesante que reflexionemos sobre cuál es el papel que nosotros entendemos o que entendemos y que podemos discutir sobre eh, que tienen que ocupar estos eh, organismos en las plataformas. Estamos un poco mal de tiempo, pero como Richard está missing, pero... No, luego vendrá, pero vamos a ver. Eh, ¡Ah, está ahí! ¡Hostia, pues ya está! Entonces, no, no tenemos tiempo. Entonces... Sí. Eh, había otra persona antes aquí delante, ¿no? Bueno, muy rápidamente, si se si, si organiza un grupo informal, lo podemos hablar más en detalle, ¿no? Soy Olivier de, de gotio.org. Uh, tiene dos diferencias con los modelos que presentáis ahora como plataformas de crowdfunding. Primero, lo, la a una fundación, Fundación Fuentes Abiertas. Entonces, hay una parte del informe que faltaría, porque en este caso nosotros recibimos, recibimos las donaciones y ofrecemos una donación a los proyectos que apoyamos. Uh, nosotros hablamos en temas de inversión y de, de capital riego es decir consideramos que uh, las aportaciones son inversiones en abrir proyectos ¿vale? creo que lo de la precompra tenemos que trabajarlo muy bien porque hay que poner un precio a lo abierto también lo hemos visto en la, en la presentación de José Anito en un proyecto como los zapatos open source que, está, que ha sido un éxito en goteo compras colectivamente, es una precompra colectiva responsable porque el objetivo es abrir el proyecto tú te puedes bajar los zapatos, lo puedes comprar pero al comprarlo inviertes en que eso sea abierto y que otros puedan crear una economía a base de los planos, por ejemplo, que están distribuidos. Entonces, es todo un, un, un abanico que faltaría a trabajar bien y, y me propongo, que, porque está en nuestro interés en arreglar esto, ¿no? Lo otro, mi pregunta rápida, me dices sí o no. ¿Habéis hecho las consultas a Hacienda? Están, están hechas las consultas y bajadas. ¿Respondidas? En, es, bueno, lo que nos hemos vale. hecho es bajar en, eh, basarnos en resoluciones de la Dirección General de Tributos. Es, es lo que se suele hacer. Nosotros hemos trabajado muchísimo esto. Y las, las consultas que hemos hecho no están respondidas. A cambio, el, el informe tiene un efecto muy contraproducente para nosotros. Es que ahora mismo Hacienda sí que nos contactará a base del informe. ¿Vale? Eso está clarísimo. No sé si lo sabéis. O sea, es como cuando las gays hace 10 años me llamaba para decir oye, no, no entiendo nada de las radios por internet. Si me, si me formas en esto, yo no te hago, el canon que te cobro es mucho más barato. Pues algo similar va a pasar con Hacienda ahora mismo. No sé si lo... ¿eh? Solo para... Así, el, el, el, digamos que el ámbito es bastante ya complicado como para darles claves también al otro lado que mencionas tú, ¿no? Y después los inversores en lo, en, en, o sea, con interés en el común están apareciendo en goteo, gente que aporta 680, 800 euros como entidad. Y de hecho, aquí en la sala hay, hay, hay algunas. Entonces, es algo que se está, eh, eh, se está trabajando. Lo otro, simplemente porque lo has dicho… Eh, Goteo es open source, es decir, es reproducible. Creamos nodos de goteo. El nodo de Euskadi, que lleva dos meses, está apoyado por el go, gobierno vasco, por el, la parte del gobierno abierto. Esto dice mucho sobre el tipo de, impo, de, de interés que pueda haber. Con lo cual, estos actores uh, no, no siempre pueden, tienen que participar directamente en los proyectos, sino en la formación de los futuros emprendedores de lo abierto o de lo open. ¿vale? Eso es muy importante decirlo también. Pero sí que hay muchos privados, entidades, ONGs que piden dinero hacia ellos, no hacia el proyecto, los proyectos que apoyan. Eso también es otro problema. Ver que lo que se tiene que apoyar es unidad proyectos, unidad nuevos emprendedores, no eh, intentar mantener la las organizaciones que no funcionan. Entonces, la la realmente el crowdfunding es una oportunidad para crear nuevo tipo de organizaciones. Entonces, teníamos que hacer nuevas leyes, y nuevo nuevas entre cooperativa P2P y algo que no existe. ¿Vale? Una rápida de si bueno, yo solamente quería hacer una, una mención aquí. Como hemos señalado al principio, el crowdfunding sirve un poco para todo. Es decir, el crowdfunding es financiación por la masa y además con una característica online. Se puede aplicar a proyectos de interés general que entonces sí que pueden tener un retorno colectivo y aquí es donde yo creo que el incentivo tiene que ser fiscal básicamente, pero también no hay que descartar que… Hay otros emprendedores que tienen proyectos que no encuentran financiación y pueden acudir perfectamente a la financiación en masa. Y lo que necesitan es un marco, una estructura un poquito más claro. Y aquí pues, puede tener entrada el capital riesgo informal o formal o el que sea. En este sentido, hay una plataforma que se llama eh, crowdangel.com que está llevando a cabo proyectos de emprendedores con retorno financiero eh, eh, con base a comunidades de bienes. Porque así evita el problema que comentaba también uno de los asistentes de que las figuras societarias son cerradas son muy fijas y no te permite movilidad. Y, en cambio, este tipo de estructuras te permiten un dinamismo eh, mucho más adecuado a este tipo de financiación. Y, por otro lado, eh, quería comentaros que el tema de la ley de mecenazgo es un tema, de, de, de, de, de al final, de desarrollo estatal. O sea, el hecho de que al final haya un retorno colectivo o no colectivo que a nosotros nos puede eh, interesar para que tenga un, una incidencia en la fiscalidad tiene que entrar dentro de los cánones de la legislación vigente o de la que se reforme. Y si no se considera interés general en esos términos, pues por desgracia no, no va a tener esa, ese incentivo fiscal. Entonces, lo que se trata al final es de trabajar en esa línea, por mucho que pueda suponer un problema el hecho de que ahora hayamos apuntado a eso. No lo sé si Simona querrá que hagamos una autocensura de la parte que puede ser problemática, pero yo creo que el problema hay que conocerlo para poder atajarlo y, sobre todo, para poder presionar ¿eh? en un cambio legislativo. Um, sí, muy muy, muy rápido. Um... Obviamente, hemos tenido que resumir mucho el informe porque es un informe complejo y, y, y eh, bueno, cuando hablamos de goteo hablamos de las peculiaridades que tiene el proyecto y cómo difiere de otras plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, como que no hemos querido ya entrar en más detalles de las diferentes plataformas solo por, por, por una cuestión de tiempo pura y dura, reincido, la innovación de retorno colectivo tiene un problema y es que, que es jurídicamente sin retorno ahora mismo. Entonces, ahí hay un problema que tenemos que buscar cómo solucionar. Seguramente no es discursivamente, sino jurídicamente. El tema del mecenazgo y neoliberalismo están estrechamente vinculados. Es decir, ha sido el proyecto neoliberal desde el principio en Estados Unidos, Brasil, Chile. Es decir, retirar ayudas públicas y proponer la forma de mecenazgo. como, Pero aún así tenemos que buscar fórmulas en las que la, la comunidad, lo colectivo, etcétera, etcétera, tenga un control sobre ese tipo de, de mecanismos. Es decir, dentro de lo que ya sabemos cuáles son las fórmulas y creo que ahí es donde estamos trabajando. Y después el tema peligroso es cuando las, las administraciones públicas acogen plataformas de crowdfunding como mecanismo para financiar cultura, estamos viendo que de nuevo se instaura esta, in esta idea del, del copago, no es decir, tú ya has pagado con tus impuestos la acción cultural y encima tienes que pagar directamente otras acciones. ¿no? Entonces, ahí sí que es muy problemático cuando hay una desresponsabilización de la administración pública y utiliza estas plataformas como excusa para no tener que hacer la inversión que debería estar haciendo. Yo solo quería añadir que, no estoy de acuerdo con esto que dices, Olivier, respecto a que si te estamos dando información al enemigo. Una de las razones que están detrás de, de esto es que mucha gente que ha utilizado crowdfunding ha tenido problemas de fiscalidad y no era el mal, era gente que se ha creído en la plataforma de crowdfunding y luego le han llegado unos impuestos que ha flipado. Entonces, no damos información al enemigo, pero tampoco la estamos dando al amigo y esto y como siempre sabemos, si dejas libre la información, pues el enemigo la puede utilizar. Pero, digamos, como vemos que aquí hemos abierto un melonaco, eh, nos vemos todos a las 8 y intentamos ponerme en una lista de problemática para seguir, para seguir trabajándolas, si os parece. ¿Vale? Pues, hasta entonces. Bueno, ahora viene una parte también muy ligera, muy liviana. Eh, ¿Queréis cinco minutos? Vale. Se mucho calor y no puede ser nada. Por esto han abierto una puerta. No, no hay manera. Eh, eh, cinco minutos de verdad. Preparamos la próxima tres exposiciones y, y no, más que nada es que tengo otras cosas ahí de información. Jeremy Philip, Jeremy Philip, bit bit, bit bit.